Nosotros estábamos aquí en la tienda sentada, él entró, eh, la dueña de la tienda estaba de parda, yo estaba sentada en la silla, yo tenía mi celular aquí en, en el mulo, y él me lo quitó, me dijo que me quedara callada y que no me moviera, y siguió para donde la dueña de la tienda, le quitó la maricona que tenía y su celular y se lo llevó. ¿Aproximadamente en efectivo cuánto se llevó? Cinco mil pesos, y los dos celulares. ¿Qué marca los celulares? Samsung Galaxy 7 mío, de ya no me acuerdo. Pero de la lotería a las 3 de la tarde, frente a la casa de las que atracaron. Cuando llega ahí, yo estoy, no lo veo cuando llega y me hace, shh, shh, digo yo, ¿qué? ¿Qué? Le digo yo. Y hace como que baja la y así, y digo yo, ¿y qué tú te vas a llevar si eso no sirve? Y ahí arrancó. Y más, y así vio y cuando el poquito de poquito rato va ella, triste, yo estoy frente a la casa de ella que hay un... Internet. Nadie. Ay, que me atracan, digo yo, pues ahora mismo me iban a quitar este tieto a mí.